La relación entre ambos fue intermitente, dado el constante acoso que ejercía Jan, quien permanentemente le recriminaba cualquier conversación con amigos, revisaba su teléfono, mensajes, sus redes sociales, en fin, buscaba aislarla del mundo y tenerla solo para él. Jan era un celópata, no le gustaba a ninguna de las amigas de Nicole, armaba un escándalo si ella hablaba con algún hombre, aparcaba su coche durante horas frente a su casa... ...publicaba fotos comprometedoras de ella... ...e incluso había llegado a agredirla físicamente... ...en una ocasión... ...le dio un golpe en el pecho... ...generándole un malestar... ...que se prolongaría durante varias semanas... ...no es difícil imaginar... ...que para una mujer independiente y emprendedora... ...esta no era la pareja indicada... ...y aunque había un sentimiento de por medio... ...la relación en estas circunstancias... ...no era estable... ...poco tiempo antes de los hechos que vamos a relatar... Nicole había tenido otra relación sentimental Que tampoco había florecido Y Popol se consumía por los celos Pero ella, con ese carácter amable y conciliador Mantenía contacto con sus dos exnovios El viernes 16 de noviembre de 2018 Nicole estaba en casa Haciendo tiempo para ir a buscar a su hijo Que se encontraba en un entrenamiento de hockey Sonó el teléfono Y era Jean Popol Que quería hablar con ella Seguramente sabía que la relación que tenía había terminado y, como era costumbre, buscaba reiniciar la suya. Le ofreció ir a buscarla para hablar un rato y después ir a recoger a Luca al entrenamiento y le rogó que aceptara. Nicole accedió. Alrededor de las 8 de la noche, Jean Popol se presentó en casa de Nicole para recogerla en un vehículo alquilado, un Kia Sorrento 2017 color gris plomo. Se desconoce qué sucedería exactamente Posiblemente haya tenido intenciones de recomenzar la relación Y Nicole se negó Pero algo sin duda desató la ira de Jan Que en un momento sacó dos cuchillos de cocina que había llevado Y comenzó un brutal ataque sobre Nicole Apuñalándola un total de 47 veces Si esto os parece monstruoso No hay calificativo para lo que sucedería después Jan se quitó la chaqueta ensangrentada y con su teléfono móvil comenzó a grabar un vídeo mientras Nicole luchaba para seguir con vida. La grabación no fue hecha pública, pero fue presentada en el tribunal durante el juicio contra Jan Popol. Muestra a Nicole desangrándose, respirando con mucha dificultad y su rostro transmite el inmenso dolor y terror que estaba sufriendo. Mientras, Jan le sigue hablando, incluso la culpa de lo que acaba de hacer. Entre las cosas que Jan dice en el vídeo, se le oye decir Me quitaste, me quitaste, me quitaste Te di todo lo que tenía Me faltaste el respeto durante meses y años Soy un maldito psicópata y me odio a mí mismo Hice lo peor que nadie podía hacer Perdiendo las fuerzas, procurando poder respirar Nicole sigue luchando por sobrevivir Trata de calmar a Jan e incluso le dice que le amaba Seguramente buscando que su agresor recapacitara, que pidiera ayuda o la llevara a un centro asistencial. Pero la respuesta de Jan fue que nuevamente ella le estaba faltando al respeto. Ayudarla no estaba en la enferma mente de Popol, quien conduce hasta su casa y se baja dejando a Nicole muriendo en el vehículo. Durante las siguientes dos horas, Jan se dedicó a revisar y contestar sus correos, así como sus cuentas bancarias... Pagó algunas facturas, compró en línea un televisor de pantalla plana y un lavavajillas, redactó su carta de renuncia como corredor inmobiliario y se la envió a su jefe. Pero Jan también hizo dos llamadas a su hermano. Le contó lo que había hecho y este le dijo que llamara al 911, que pidiera asistencia para Nicole, pero Jan se negó. Le dijo que iba a matarse. En el transcurso de las investigaciones... Se sabría que durante esas dos horas, los vecinos de Jean Popol escucharon un par de veces sonar el claxon del vehículo brevemente, pero no hicieron mayor caso. Nicole, seguramente impedida de moverse, intentó llamar la atención de alguien que pudiera ayudarla, pero no lo logró. Pasadas las dos horas, Jean regresó al automóvil, seguramente creyendo que ya estaría muerta, pero Nicole seguía con vida. Así que al criminal se le ocurrió un plan. Simularía un grave accidente de tráfico para terminar con la vida de la mujer que decía amar. Popol se subió al coche, abrochó bien su cinturón de seguridad y puso en marcha el vehículo alquilado con rumbo a la autopista. Cerca de las 10 de la noche, una vez ahí, comenzó a aumentar la velocidad y estrelló el vehículo contra un poste de alumbrado eléctrico. Alertados del accidente por los demás vehículos que circulaban por la zona, los organismos de rescate se hicieron presentes en poco tiempo, al igual que algunos representantes de los medios de comunicación. Un buen tramo de esa autopista fue completamente cerrado para llevar adelante las labores de salvamento. El vehículo estaba destrozado y los rescatistas solo encontraron al conductor inconsciente pero vivo gracias a la protección del cinturón. El personal de asistencia procedió a forzar la puerta del conductor y sacaron el cuerpo de Jean Popol del vehículo, llevándolo de inmediato a la ambulancia para conducirlo al hospital mientras se le prestaban los primeros auxilios. Otras autoridades se quedaron en la zona para realizar las experticias propias de un accidente, revisando los alrededores del lugar. De pronto, un cámara de la cadena de televisión local encuentra una segunda víctima como a nueve metros del lugar del accidente. Al no estar asegurado por el cinturón, el cuerpo de la mujer salió despedido del vehículo por el impacto y yacía en una zanja al borde de la autopista. Increíblemente seguía con vida. Nicole fue llevada rápidamente al centro asistencial. Lamentablemente no resistió. ...y algunas horas más tarde, falleció. Pero el personal que la atendió, rápidamente notó... ...que en medio de todas las heridas producto del accidente... ...había algunas que no podían ser justificadas por el violento choque... ...por lo que de inmediato se alertó a la policía... ...y el equipo integrado de investigación de homicidios... ...se une a la investigación. Mientras se adelantaban las primeras pesquisas... ...Jan era dado de alta en el hospital... Tenía algunas heridas menores y magulladuras, pero nada de gravedad. El representante del equipo investigador, el oficial Frank Young, pide ante los medios de comunicación apoyo de la ciudadanía para ver si alguien puede dar cuenta de haber visto el vehículo alquilado destrozado en el choque en tres ubicaciones específicas registradas en el GPS del automóvil. Afirman que no creen que el incidente haya sido aleatorio, ...que las heridas de la víctima... ...eran indicativas de juego sucio... ...y espera poder brindar a la familia en duelo... ...algunas respuestas. Entre un equipo de consejeros de incidentes críticos... ...se presentó en el trabajo de Nicole ...para ayudar a los jóvenes, sus padres... ...y el personal del establecimiento... ...profundamente afectados por la muerte de la mujer... ...que durante su trabajo en la institución... ...siempre mantuvo una excelente relación con los jóvenes quienes confiaban en ella y la vida de muchos había cambiado gracias a su trabajo. Un pequeño recordatorio con flores fue colocado en el lugar donde Nicole finalmente falleció y amigos de Nicole se reunieron en el pub donde ella había trabajado durante años. Trece días después del crimen, Jean Popol es detenido y culminados los análisis de laboratorio y forenses, es acusado de asesinato en segundo grado cuya única condena en Canadá es la prisión perpetua. Finalizados todos los trámites legales, Jean Popol se confesó culpable del asesinato de Nicole el 15 de diciembre de 2020 y su caso llegó a la Corte Suprema de BC en Vancouver para dictar sentencia en marzo de 2021. Si bien el único fallo posible para el cargo de asesinato en segundo grado por el cual estaba acusado Jean Popol era la prisión de por vida, quedaba una cosa por determinar y era cuánto tiempo pasaría antes de que el condenado fuese elegible para solicitar el beneficio de libertad condicional, que según las leyes canadienses es un periodo que oscila entre 10 y 25 años. En la semana previa al juicio, familiares y amigos de Nicole desarrollaron una campaña en las redes sociales con el hashtag Justicia para Nicole Porciello, en la cual destacaban lo que había sido la vida de Nicole, el amor por su hijo, cómo éste estaba sufriendo y cómo su asesinato había afectado a la familia y a todos los que la conocieron. El juicio duraría dos días, durante los cuales más de 30 personas, en su mayoría familiares de Nicole, tomaron la palabra para contar lo que habían sido los casi siete años de relación intermitente que mantuvo con Jan, lo abusivo que era, los celos que tenía de manera enfermiza, cómo había llegado un momento en que Nicole había sentido miedo de él, cómo había luchado contra su adicción a las drogas y la decisión de terminar con la relación, dada la incapacidad de Popol de controlar su temperamento. Hablaron de la calidad humana de Nicole, de cómo iluminaba cada espacio en el que estaba, y hasta contaron que su hijo, ya con casi 13 años, ...se sentía culpable de la muerte de su madre... ...por no haber estado en la casa para ayudarla... ...cuando llegó su turno... ...Jean Popol... ...comenzó diciendo que había estado esperando... ...ese momento durante mucho tiempo... ...para decirles cuánto lo sentía... ...pero esas palabras desprovistas de sentimiento... ...no sirvieron de nada... ...por el contrario... ...la familia de Nicole... ...las percibió como una burla... ...no había nada en su actitud... ...que demostrara arrepentimiento... Ni siquiera una mínima conciencia del daño que había causado Durante las audiencias fue mostrado el vídeo que el propio acusado había grabado Tras asestar 47 puñaladas a su víctima Y cómo la mujer se desangraba y luchaba por seguir viviendo Mientras era increpada por su asesino Quienes tuvieron el valor de verlo rompieron en amargo llanto Varios de los familiares sencillamente optaron por no mirar el propio Jan no fue capaz de hacerlo Y el hermano de Nicole le gritó desde el salón diciendo Ni siquiera puedes ver el vídeo ¡Levanta la cabeza! Una vez finalizada la terrible proyección El padre de Nicole no pudo soportarlo Y se levantó para gritar a Jan Popol Que destruyó su familia Que sus corazones están rotos Que se llevó a su bebé Y que él nunca volvería a estar completo Y rompió en llanto la mejor amiga de Nicole, también se descargó contra el asesino gritando que ojalá nunca lo hubiera conocido, que entonces ella todavía estaría viva. Finalizadas todas las declaraciones, la presentación y pruebas y la proyección del escalofriante vídeo, la fiscalía afirmó que se trató de un crimen deliberado, calculado, ejecutado fríamente. Él la quería muerta y eso es lo que logró y solicitó que la condena fuera el máximo de los 25 años antes de que Popol pudiera solicitar la libertad condicional. Por su parte, el abogado de Jan proporcionó una serie de cartas de un capellán y un facilitador de habilidades para la vida de las instalaciones donde estuvo recluido el criminal por más de dos años y que, según él, ilustraban los esfuerzos de rehabilitación de su cliente. A decir del abogado, había quedado claro su arrepentimiento y remordimiento, y solicitó que se le dictara la pena mínima de 10 años para optar a su libertad, afirmando que su cliente debería mantener un comportamiento ejemplar para tener la esperanza de que le concedieran la liberación en un primer intento. La jueza de la Corte Suprema de Columbia Británica de Vancouver calificó las acciones de Jean Popol como insensibles, crueles y ensimismadas. Afirmó que la naturaleza del delito y las circunstancias que rodean su comisión son, para ser francos, horribles y brutales, y que el vídeo presentado demostraba una asombrosa falta de remordimiento por la mujer que según él amaba, y era un horror absoluto. La sentencia sería emitida al día siguiente y la jueza, Tomando en cuenta los documentos presentados por la defensa, decidió la alternativa media para estos casos de 15 años antes de que Jean Popol pudiera hacer una solicitud para ser liberado con condiciones y la prohibición de por vida de portar armas de fuego. La familia, que por supuesto esperaba la pena máxima de 25 años, estaba desconcertada. Nada les haría recuperar a Nicole y esta sentencia ...era decepcionante para ellos. Ante los medios de comunicación... ...congregados a las afueras del tribunal... ...el padre de Nicole... ...hizo las siguientes declaraciones. Él mató a toda mi familia... ...yo sé que en esta vida... ...él no pagará por esto... ...tal vez... ...pague cuando parta de esta vida... ...Dios lo castigará... ...por todo lo que le hizo a mi hermosa hija. La prima de Nicole... ...se mostró decepcionada por la sentencia... ...afirmó que con esto... Se le puede decir a todos que pueden cometer un horrible crimen y estar caminando por la calle en 15 años. Y sacando la cuenta, señaló que Popol podría estar en libertad a los 47 años, sentenciando que creía que eso no es lo que quería la gente de su país. Afirmaron que Luca, el hijo de Nicole, perdió a su madre. Nunca más sentiría sus abrazos y su amor, que no se sentiría seguro y que este hecho había acabado con toda la familia. El hermano de Nicole sostuvo que sus padres ya no eran los mismos, que estaban vivos pero no vivían, quien agregó además que había perdido toda la fe en Dios, en la humanidad y en todo. Para quienes rodearon a Nicole, su presencia fue enriquecedora, les trajo alegría, bondad y amor incondicional, pero su luz se apagó para siempre. Nuevamente, este caso nos lleva a la reflexión de las situaciones que cada día vivimos o vemos en nuestras vidas. Jean Popol, durante años, dio todas las señales de ser un hombre peligroso, pero Nicole, una mujer buena y cuya fe en la humanidad parecía ser inagotable, no quiso ver el peligro. Sus amigos no lo vieron, su familia no lo vio. ¿Cómo podemos diferenciar amor de obsesión? Los expertos mencionan una serie de signos a tener en cuenta para detectar un hombre obsesionado, entre los cuales están la pareja que te bombardea con mensajes, no tiene sentido de los límites personales, es pegajoso, quiere estar todo el tiempo a tu lado, te felicita pero al mismo tiempo te critica, te espía, inventa coincidencias para probar que hay una conexión entre ambos, es demasiado servicial, no entiende que no significa no. ...y se enfada o se pone violento si lo rechazas. Quienes estudian estos problemas... ...aconsejan que si estás en una relación de este tipo... ...debes terminarla de forma clara y permanente. No recibas ni cuelgues sus llamadas telefónicas. Si es necesario, cambia tu número de teléfono. No intentes conversar o razonar con él. Y si es necesario, contacta a la policía... ...porque una situación de este tipo puede continuar escalando. Según datos estadísticos... Una de cada seis mujeres será víctima de un hombre obsesionado en su vida. Bueno, y hasta aquí la historia de hoy. Me gustaría que dejes tu comentario u opinión. Cuéntame qué opinas de este horrible suceso. Antes de irte, te pido que dejes un me gusta. Y si este contenido es de tu interés, suscríbete si aún no lo estás, ya que trataré de seguir subiendo varios vídeos por semana. Saludos.